Hola, hola, hola, hola Mis queridos amigos, amigas, amigues Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a de qué hora estés escuchando este video eh, En esta semana ya empezamos los próximos eh, 12 videos short 12 videos cortos Van a ser de una combinación eh, especial La primera de las combinaciones Vamos a estar combinando un planeta con un signo Recuerden, la astrología, el secreto de la astrología Es la de combinar planeta, signo, casa y aspectos Ya vamos a irlo desarrollando poco a poco Bien, ¿Cómo vamos a hacer esto? Para que les quede grabado con tres palabras claves Positivas y tres palabras clave negativas. Y ahora voy a explicar un poquito más sobre eso, pero acá en el manual que escribimos en el CAF, en el Centro Aprender Astrología Fácilmente, algunas de las personas que lo componemos, eh, que las voy a nombrar por una cuestión de copyright, Liana Lee. Lola Pérez, Jordi Miguel Raiza Arma, Lourdes Ferrer Mildre Peraza, Trirene Fría Liliana Tiet, Sol Vázquez Angélica Hernández, Marta Martínez Murillo, Liliana Ramírez y Jessica Minuti Olvera bueno escribieron este eh, libro me lo pueden pedir eh, gratuitamente en PDF escribiéndome a mi mail cheiro2006 arroba gmail.com bueno, eh, entonces vamos durante todos estos próximos 12 días vamos a ver al sol el sol en Aries el día de hoy es el sol en Aries primera combinación del zodíaco tres palabras claves positivas si una persona, una situación, un lugar, algo nace con el sol en Aries eh, lo positivo de nacer con el sol en Aries es que son enérgicos, son valientes y son líderes por naturaleza. Recuerden, el sol eh, lideró en toda la mitología. El dios sol para los incas, el inti, eh, el inti rey, sí o rey. Eh, bien, entonces... El sol, recuerden lo que les conté de la mitología Y recuerden lo que hablamos de los signos que significaba Aries? El iniciador, ¿sí? el guerrero Entonces, enérgico, valiente y líder Las tres palabras claves negativas para el sol Porque el sol, como todos los planetas Tiene su parte de luz y su parte de oscuridad para que exista el yin tiene que existir el yang, para que exista la luz tiene que existir la oscuridad y así es una ley física del universo con la que lo único que se puede hacer es asumirlas a las dos y trabajarlas y equilibrarlas, entonces ¿qué es lo que pasa? como parte negativa si naces con el solenario, sos conflictivo, sos inconsciente competente pero no de que no eh, eh, de competencia ¿sí? no te gusta competir porque te gusta siempre ganar ¿sí? eh, y podés llegar a ser agresivo eh, yo creo que esta palabra clave no la corregía en su momento incompetente está mal usada en este caso porque eh, incompetente sería que, que no puede hacer las cosas y el ariano todo lo puede hacer eh, lo que no compite porque siempre gana siempre quiere ganar eh, si ¿sí? a eso se refería la palabra bueno eh muchas gracias por estar ahí, mañana por supuesto vamos a ver el sol en Tauro y así vamos a ver los 12 próximos días eh, me voy, me despido, hasta mañana pero te recuerdo, por favor sumate por favor no, si querés, sumate a nuestra gran comunidad Centro eh, Aprender centroaprenderastrologiafacilmente.com ya somos muchos los que estamos ahí participando y también al grupo de Telegram, t.me barra curso de astrología. Chao, hasta la próxima.